Hola chicos, saludos cordiales, audiencia de PrisLine, Luis de PrisLine, orientación laboral. En esta ocasión estamos con Patricia, una invitada muy especial que la podéis ver en otros vídeos que hemos hecho con ellas. Lo primero que os digo a todos: eh, bueno, seguimos con las entrevistas del aeropuerto, experiencias reales. Los que estáis suscritos, genial, porque lo estaréis viendo ahora en directo os habrá avisado la campanita a los que lo veáis en youtube y no estéis suscritos buscar PRIXLINE suscribiros y en las próximas emisiones o, y darle a la campana para que en las próximas emisiones os, os avise la aplicación muchas gracias también a los que nos veis en twitter en periscope en instagram y en el podcast de spotify de PRIXLINE bueno lo primero mmm, voy a dejar que patricia se presente hicimos hace unas semanas un vídeo de ella sobre lo que le pasó en una tienda de orange una cosa gorda que le pasó y ya lo contó. Y que lo quiera ver, que no lo haya visto, lo tiene en el canal de Priseline de YouTube. Y pero bueno, yo dejo que se presente Patricia y ahora vamos a hablar de lo de hoy que es cómo ser autodidacta. Nos va a contar su experiencia real, cómo aprender uno mismo desde casa y si es posible, gratis. Patricia, preséntate si quieres y ha hacemos la entrevista. Vale. Pues nada, yo soy Patricia, como lo ha hecho el Luis. Eh, hice un vídeo anterior sobre una mala experiencia laboral por si lo queréis ver está aquí, en, aquí a, la, a la audiencia y a mí nos dejó este un poco impresionados. a mí me sí. han llegado a decir pobre chica lo que le pasó no sé qué Sue, suele ocurrir bueno, la gente se sintió muy identificada con ese vídeo sí, patricia ¿eh? imagino bueno entonces este pues ahí está por si lo queréis ver bueno, hoy quería contar un poco cómo ser este autodidacta y cómo sobrellevarlo, cómo empezar. Bueno, desde mi experiencia, os tengo que contar que al principio eh, pues, fue un poco difícil, ya que no tenía eh, un buen hábito, y tenía la disciplina correcta. Eh, yo tenía pensado estudiar eh, algo que de verdad me apasionaba mucho, y era la nutrición. Entonces lo primero que hice fue buscar eh, varias fuentes que fueran fiables. En un principio encontré varias, pero no eran del todo consistentes. Entonces eh, yo igual absorbí esa información porque la veía bastante importante. A pesar de que no te aclaraban mucho, pero era bastante interesante. Entonces, es que perdona que te interrumpa. Sí. El tema yo creo, Patricia, sí. mmm, que nos está comentando en el live que hemos hecho en Instagram, es que hay mucha información. Sí, hay mucha. información. En internet está toda la información y la verdad eso es genial. Nunca la humanidad sí. ha podido aprender tanto de cualquier cosa. Sí, porque es, está. Eso ahí. es verdad. Lo difícil es lo que se os está diciendo, Patricia, sí. saber seleccionar la fuente. Exactamente. Ella lo ha hecho, pero antes ha pasado por, una, por un proceso, un proceso que sí. os quiere explicar pues Así para es. tener para que lo tengáis adelantado y no os pase Así es. Y bien, entonces eh, yo absorbía esa información y tal porque me parecía interesante. Pero también buscaba, eh, eh, siempre estaba intentando buscar esa fuente fiable que me convenciera, que me diera confianza y que dijera pues a partir de esta información yo voy a empezar ya a, a estudiarlo más. ¿no? Entonces yo busqué eh, a una persona en internet que era bastante reconocida. Empecé a ver pues eh, sus vídeos, los las opiniones de las personas que eran muy importantes también. Y todo esto gratis, ¿no? Patricia? Todo esto gratis, sí. Gratis, gratis chicos. O sea, Dietética, solo... estás estudiando, ¿verdad? Sí. Entonces, este, yo la busqué a ella, tenía una, una página web, también tenía productos en línea, sus propios productos, eh, también tenía este libros y. Y o sea, es que tenía buenas referencias. ¿Y tú cómo sabías? ¿Por las referencias? Por las referencias, sí, también por las referencias de sus libros, por sus productos que siempre leía, los ingredientes, o sea, eh, la calidad era muy buena. Entonces, todo eso me hizo sentir muchísima confianza. Y bueno, eh, también su forma de expresarse a la hora de explicar las cosas, ¿no? Ella lo explicaba bastante bien, sin tanto tecnicismo. Entonces. Porque eh, antes habías pasado bien. por otras experiencias que no, sí, no se les entendía bien, claro. ¿o cómo? Eh, Digamos que lo dejaban todo muy al, al aire, ¿no? O sea, habían cosas que no las explicaban del todo bien. Eh, lo, las explicaban a su manera, ¿no? Porque imagino que ellos también habrán aprendido también a través de Internet. Entonces, era como un poco más limitado la información. Y yo quería como profundizar más. Entonces, eh, la encontré y me pareció fenomenal, la verdad. Su forma de explicar... Eh, Así para mí, por ejemplo, los vídeos de duran media hora, a veces 40 minutos, 20 minutos, para mí, como me interesa y me apasiona realmente ese tema, se me hacía súper corto. Cuando algo te gusta, realmente no se te hace largo el tiempo, o sea, se te hace súper cortísimo. Sí, que no eran los típicos vídeos sí. de un minuto. Exactamente. Aprende no sé qué en un minuto. Claro, Tú no. lo que quieres, Patricia, lo que está estudiando lo quiere profundizar y luego se va a examinar en la universidad. Sí, porque exacto. ha descubierto que hay universidades que luego te hacen un examen y te homologan ese conocimiento que tú mismo te has ido formando y has adquirido. Exactamente, ¿verdad? así es. Se está formando, te estás formando gratis. Eso sí, uh -huh. necesitas mucha autodisciplina. Mucha autodisciplina es muy importante esto. O sea, la autodisciplina, la fuerza de voluntad. Tienes que tener mucha fuerza de voluntad, mucha paciencia, porque qué pasa que cuando uno empiece quiere ya las cosas hacerlas ya y tenerlas ya y no. Tienes que tener muchísima paciencia paciencia tú lo estás logrando patricia sí, yo sí yo aprendí Dile, a tener... explícale a la audiencia porque lo, eso de la autodisciplina y sí, la paciencia es claro, lo más difícil verdad claro, es muy difícil tú ¿Cómo? tienes que ser muy disciplina o sea disciplinado lo justo y lo necesario no tampoco es eh, exigirte tanto porque eso también puede ser agobiante, que es un error que creo que muchos cometemos. Al principio ¿Tú que... ¿cómo, lo, cómo, cómo lo haces más o menos? ¿O cómo lo hacías al principio y cómo claro, lo haces ahora? Si quieres, para, para ayudar claro, a la gente. Claro, ¿no? yo al principio, como estaba, me interesaba tanto el tema, veía una y otra cosa, y mucha información en internet, eh, muchas horas y al final me acababa agobiando. Os recuerdo, chicos, para los que se estéis incorporando, estamos hablando con Patricia cómo estudiar por internet gratis. Incluso para luego homologar ese conocimiento en una universidad con un examen. Nos está explicando su experiencia real. Los que nos veis en directo, insisto, podéis hacer preguntas en el chat que se las trasladamos ahora mismo a Patricia. Los que lo veáis luego, pues dejarla en los, en los comentarios las preguntas, ¿vale? Y suscribiros a Prixline para nuevas emisiones. Por cierto, otra cosa más: el lunes seguimos con el curso de cómo superar cualquier entrevista de trabajo, ¿vale? Hoy, como estaba Patricia, la damos prioridad. <risa> Pues entonces, Patricia, lo más importante autodisciplina, ¿no? Sí, autodisciplina, eh. mucha autodisciplina. Como digo, yo al principio me pasaba el día entero buscando información, terminaba con un dolor de cabeza increíble y agobiadísima. Entonces ese es un gran error. Tenemos que empezar paso por paso. Es muy importante también conocernos a nosotros mismos. ¿Cuál es nuestra forma de estudiar? yo por ejemplo soy una persona muy visual que necesito de fotos vídeos claro porque etcétera. habrá gente que a lo mejor es más de leer no claro hay vale. personas que son auditivas kinéticas las auditivas por ejemplo eh, les, eh, les gusta que tener eh, una conversación que les transmita ese conocimiento ¿no? claro Entonces... a través de una conversación eh, de audiolibros por ejemplo también las personas kinéticas eh, tienden a ser más expresivas a, eh, son más eh, por físico, o sea, les gusta tocar y tal. Por ejemplo, un pintor, ¿no? Es un aprendizaje kinético, porque estás constantemente en contacto con el pincel, etcétera. Claro. O un pianista. Cada uno Entonces, tenemos nuestra manera. Cada uno tenemos nuestra forma. Entonces tenemos que, que encontrar cuál es nuestra nuestra forma de estudiar. Entonces eso es muy muy importante para. Eh, entenderlo, para este, absorber bien esa información de esa manera. Entonces tenemos que ir buscando poco a poco, no hay que desesperarse ya cuando encontremos esa información ya podemos empezar a formar un plan de estudio que es muy importante ¿no? y todo eso se lo tiene que hacer uno mismo uno mismo uno mismo claro. tú y luego que... cumplirlo insistimos verdad hay que cumplirlo exactamente como si se tratase de un trabajo que tú tienes un horario es que es un trabajo efectivamente claro, exactamente. tú qué plan de estudio te has hecho más o menos y qué horario te has puesto Patricia claro, yo, para... yo he hecho de 9 a 2 durante o sea, horario, de 9 a 2 yo, que nadie me moleste en casa te dedicas a formarte a formarme y, ya y que está, nadie te moleste. Que nadie me moleste exactamente no ya más importante tener el móvil en silencio difícil hoy en día hicimos una vez un vídeo de eso sí claro y es muy es importante que para estar porque... estudiando por tu cuenta en un trabajo incluso es que te descentra exactamente porque eso es muy difícil claro, Patricia como lo has logrado dilo dilo pues ¿Tiene no. autodisciplina esta chica? ¿eh? Sí, sí, pues cuesta, cuesta, porque yo al principio igual, o sea, era... Enseguida lo volvías a encender uh, ¿no? claro. Uy, entonces, que... lo ponías en silencio, claro, tal vez. Y veías luego, a me ya... he dado cuenta que realmente uno parece que no pierde tiempo, pero luego de 5 en 5 y 5 ya... Fíjate si pierdes tiempo tiempo, de... ahora, ahora las aplicaciones claro. te están poniendo una opción de cuántas horas estás tirado con el con, con el lo que sea, con el móvil, con el YouTube, okay, con el Instagram. Sí. Oye, que si es para cosas serias como claro, esta de sí. Prislin sí. o lo que hace para... Patricia sí. Ahí sí. Ah, sí. Hombre, sí. esto sí. es interesante, hombre. pero papá, está viendo gatitos. Claro. Pues no pero sé, no hombre. cada uno. Claro, entonces <risa> no es que cada hay, uno. Que, hay que tener. Que yo les estoy dando es. un curso también, ese es muy claro. interesante. Pues ahí está. Claro. Entonces, el móvil que haces lo apagas o lo pones en silencio? en silencio. En silencio. O sea, y como mucho lo pongo habría, para ver por si ha Yo creo que habría frente. que apagarlo, pero yo no soy capaz todavía, claro. Chicos, ¿eh? Eso ya ha sido difícil, Me da difícil, culpa, claro. Sí, sí, es que en silencio sí, siempre sí, queda sí, sí. Si te claro, da vuelta, eso, y te das la vuelta. A que a veces le das la vuelta. Lo... Claro. claro. Lo, lo suyo es apagarlo, chicos. Claro, Hay que claro. lo logre, por favor, que lo ponga en los comentarios. Claro, que lo diga. Vamos de 9 ya... a 3, apagado. De 9 a 2, estoy estudiando, apagado el móvil. Uy, muy difícil. Un reto, reto a la de chicos, a ver, si, a ver si lo conseguís. <risa> yo te confieso que no lo he conseguido todavía. Yo <risa> silencio en silencio sí. sí. Hombre, yo ahora lo tengo en silencio, chicos, porque claro, estamos en directo, claro. lo tengo en silencio, pero no ¿Le lo le le ha pagar. A ver, a ver si alguien consigue. Repasando que nos dónde? estamos descentrando. Estamos hablando, ¿cómo estudiar por internet gratis? Hemos eh, hablado de cómo aprender por tu cuenta, cómo estudiar desde casa. un Básico, tener un plan de estudios que te crea uno mismo y tener autodisciplina, como nos está explicando Patricia. Y buscar unas fuentes fiables, porque no todo lo que hay es, es bueno. Vale, hay mucha información, una mala, otra regular y otra buena. Lo suyo es buscar la buena. Patricia, después de esfuerzo, ha encontrado a su profesora que encima no le cobra. Y yo le he ¿y cómo gana dinero esa mujer? y es que escribe libros por lo visto los publica y entonces eso claro con el caché que tiene pues la gente le compra luego sus libros claro. de forma voluntaria por supuesto y actualmente tiene muchísima vamos, fama con sus productos en línea que son proteínas que ahora la gente pues le gusta mucho estar en forma cuidarse cuidar su cuerpo eh, buscar proteínas de mucha calidad entonces sus productos vamos genial y aparte que explica muy bien entonces mira y también nos ha dicho que hay que conocer cada uno la forma de aprender que tenemos sí. que hay cada uno tenemos una manera hay gente que es más visual gente que es más de leer cada claro. uno una forma importante conocérsela claro, conocerse, y por último sí. homologar ese conocimiento eh, patricia sabe que hay universidades sí, que los examen cuéntaselo sí, sí. hay universidades que pues avalan esos conocimientos te ponen a tu disposición ese eh, eh, los exámenes tú los haces, los apruebas y ya cuando eh, ellos tengan, este, hayan revisado tal, te dan el título que avalar pues ese, claro ese, ese, conocimiento ese conocimiento que, que tienes sí. que aunque tú ya claro. lo tienes en la ya cabeza, eres profesional ya puedes, ya de, no puedes ejercerlo lo, ¿no? ejercerlo ya puedes claro ya tienes la oportunidad pues de Está genial de, genial abrir tu propio por ejemplo eh, digamos si es tu, tu, decisión, consulta tu, tu, tu consulta o lo que hayas estudiado lo que hayas estudiado exactamente como es el caso de los idiomas, que se da mucho, ellos pues eh, hablan su, su, lo que ellos han aprendido, ¿no? el idioma, y te dan el título de que ya sabes... Eh, ya sea nivel A o, a B, o, el, o el que o tenga de, cada que uno, te hacen un examen y homologan y tu está, conocimiento. Y oye, que no te interesa homologarlo, pues bueno, pero si para sí. ejercer profesionalmente lo quieres homologar, pues tenéis esa opción. Este tema yo lo veo muy interesante. Se le ha ocurrido a Patricia, me lo ha dicho, me dice, oye Luis, queréis tratar este sí. tema. Yo encantado, Patricia, sí. además te expresa muy bien. Y me parece muy interesante que cualquiera hoy en día claro. si quiere y tiene disciplina y constancia se puede formar a sí mismo por internet vale el claro. mismo de hecho hay chavales que están han estudiado toda la primaria y la secundaria sí, hay un caso por ejemplo que es un chaval de que normalmente su educación era basada en casa y él a los 11 años más o menos eh, decidió estudiar coreano pero también inglés entonces él consiguió eh, aprender inglés por su cuenta y lo sacó, hizo el, eh, se examinó y sacó ya el título. De, de sí, sí, hay, hay muchos casos. Está Entonces eh, esta o sea, que es, es, es fiable, una, una idea es. que tenéis ahí todos chicos de verdad y que os guste un tema y queréis estudiarlo no os cortéis claro. hacer lo que os ha dicho patricia eh, buscar primero fuentes fiables vale tranquilamente vais viendo luego lo más importante autodisciplina. autodisciplina autodisciplina poneros un horario cumplirlo apagar el móvil en ese horario o por lo menos ponerlo en silencio, ponerlo en silencio. la audiencia nos está preguntando que no se ha insistido hola eh, nuria muchas gracias por, por saludar muchas gracias si queréis preguntar algo aprovechar y si no puedes dejarlo ahora en los en los comentarios muchas gracias por tu saludo Nuria igualmente te, te están diciendo que eres muy maja gracias. <risa> y pues, que nada no. si quieres añadir cualquier cosa más y si sí, no en nuevos vídeos que, que es muy importante y claro hay que tener en cuenta pues el, también el tiempo que, que vas a tardar para no estar ah, cuánto cuánto voy a, a estar así no ya tienes que tener en cuenta más o menos el tiempo que te va a llevar esto y nada, o sea, ser disciplinado, lo que hemos dicho, o sea. Es fuerza, un, de es, es, sí, fuerza, fuerza de voluntad. Sí, fuerza de voluntad. Eh, tener tu organización, o sea, y, des, y explicarle a las personas cercanas, ¿no? Pues que en este horario intenten... Por claro, favor, que eso ¿no? cuesta a veces que la familia lo entienda, claro, ¿no? Entienda, le cuesta mucho, claro, claro, incluso. Hasta que familia... se vaya acostumbrando. Claro, que aunque estoy aquí en mi habitación, estoy, claro, estudiando. Estoy, estoy estudiando. claro. Porque muchas veces te dicen, ah, pero si no haces nada, estás ahí. Y habrá familias perdona. que lo entiendan, pero habrá familias claro. que se piensan que estás ahí o no que sé. No, estás haciendo nada, claro. Entonces uno tiene que hablar... Por pues, mensaje, mensaje. Claro. Toda tu familia las logrado conciencia? Pregunto Patricia. Si a ver, le, le cuesta un poco. Lo aprovecha, pues mira, sí, aprovecha, a mi familia le cuesta luego un poco. le dices, el, le pones el vídeo. Claro, eh, a mi familia sí le cuesta un poco. Aprovecha, aprovecha, lo que los quieras quiera decir. <ríe> que bueno, pues le cuesta un poco porque realmente sí son de WhatsApp, llamadas o golpearte la puerta. Entonces claro, a veces desconcentra y es un poco molesto, pero bueno, poco a poco, o sea, es ir cogiéndolo o sea, poco a poco se van acostumbrando. Que coste que luego, te entiendo. ¿eh? Lo, claro, luego uno tiene que explicarle, pues oye, que estoy estudiando, por favor, eh, no me interrumpas. O sea, esto es algo serio, aunque a veces piensa que, ah, no pasa nada si es estás en casa. Claro. No, pero claro es que uno tiene un horario y este horario me gusta solo centrarme en eso. Ya luego si quieres me lo dije o sea con educación y que ellos y, lo entiendan. Y si quieres y eso, llegar a algo es que es fundamental es un fundamental, horario, bueno, es pasito, a pasito, pasito pasito, día a día. Claro, que no te interrumpan, o sea eso es muy importante. Porque ¿Cuánto tiempo ves, te puede llevar lo que estás estudiando más o menos, Patricia? Más tres años, más o menos. Fíjate, chicos tres años. Ahora claro, si ya todos ya los días le están llamando a la puerta, ayúdame a esto, acompáñame al otro. Claro, exactamente. Yo te entiendo sí. muy bien porque las, las personas que trabajan en Prisla que trabajan en remoto cuando están en sus casas les pasa lo mismo a veces claro, es que. la es familia no entiende que está trabajando claro. claro y eso pues pues eso claro. es algo que y hay eso que eso también sí que desde el principio de verdad eh, se lo diga eso sea decirle las cosas pues mira voy a tener este horario por favor es muy importante para mí Quiero respetar el horario los de los que de estudian de en de casa o de, de los que trabajan en casa familiares de quien sea Vale, que aunque no lo parezca, están trabajando. Que no por no haber cogido un atasco, haberse desplazado a una oficina, está trabajando claro, más. Al revés. Es, es verdad, eso es verdad. Yo vale, no que eso. Eso es muy importante. Sí. Pues chicos, nos vamos a entretener más. Si quieres añadir alguna cosa más, Patricia. De nada y... más, yo creo que le he dicho. Vale, todo. Yo creo que eso. Que nada, que nos vemos el lunes, seguimos con el curso de eh, la entrevista de trabajo, cómo superar. Quiero que los seguidores de Freelance sean los mejores haciendo las entrevistas de trabajo. El lunes seguimos, os sigo dando ese curso gratis, que quiero que seáis los mejores. Y el martes Sara nos va a explicar qué es, piden las empresas, lo que hablamos de las competencias transversales. vale No os adelanto más. Bueno chicos, muchas gracias. gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Audiencia. Gracias. Chao, chao, chao, Adiós. chao. chao.